Abro los ojos y amaneció Quiero llorar por lo que sucedió Pero la culpa es mía por dejar que cada día me golpeen sin razón ¿En qué momento lo dejé pasar? Si hubiera hecho algo antes de iniciar Ni siquiera estaría escondiéndole los golpes del cuerpo a mamá yo estoy cansado de esta farsa, cansado de aguantarlos, pero esto me rebasa. Cansado de lo mismo, es que no sé qué les pasa. Cansado de esconderme cada vez que llego a casa. Me tocó perder, te juro que no duermo bien. La paso pensando en lo que tengo que hacer. Intenté hablar con ellos y solo rieron, me golpearon y se fueron. Y mañana me tocó otra vez. Al parecer, a mis profesores les da igual Y me cuesta asimilar que esto no es algo normal ¿Cómo les hago entender que no quiero pelear? No sé por qué es mucho pedir que se alejen O que al menos ya me dejen en paz Ya no No salieron bien Quiero una nueva oportunidad Díganme cómo retroceder Porque sé que estoy Cobarde, pero a nadie le importa todo el dolor que guarde Mi miedo es grande Que a veces vuelvo a casa y le digo a mis padres Que se me hizo tarde Sé que van a clases para molestarme No quiero que esto termine en tragedia ¿Por qué les da risa ver mi dolor al tirarme? No sé cómo pueden reírse de mí como si esto fuera una comedia no, En hora y media será fin de semana Dejaré de pensar en tirarme por la ventana Justo suena la campana y solo quiero irme corriendo Pero ya me están siguiendo siempre y con las mismas ganas No hice nada y por eso ya se les hizo rutina Asustarme y golpearme siempre en la misma esquina Es que quiero defenderme pero el miedo me domina Mejor cooperaré a ver si esto termina Ya No salieron bien Quiero una nueva oportunidad Díganme cómo retroceder Porque sé que estoy a punto de estallar Haré lo que no hice la primera vez Niño de 12 años Perdió la vida luego de que sus compañeros lo lanzaran contra una pared en su escuela y aunque parezca increíble, para las autoridades locales solo se trató de un juego entre menores. Cuatro de sus compañeros lo tomaron de las manos y los pies, lo lanzaron contra una pared, cayó una vez y nuevamente lo arrojaron al piso, perdió el conocimiento.